Uh, buenas tardes, gracias por este espacio en la nube para platicar de lo que nosotros vivimos, que vivimos en un pueblo que no es el de nosotros. Um, pues mi nombre es Odilia, yo soy eh, nací en Sogocho, um, viví en Sogocho hasta los 10 años y es ahí donde aprendo el zapoteco y vivo el zapoteco. no um, Y ya después me trajeron aquí, no me preguntaron si quería venir a Estados Unidos, me trajeron a, a, a Los Ángeles. Y pues de ahí, como que la experiencia de venir de, de Sogocho directamente a Los Ángeles. ¿Me escuchan? ¿Te congelaste, Rayo? Sí, escuchamos. Yo, yo pagué mi cámara para escucharte a ti. Adelante. Y entonces, um, a, a, yo viví en Sogocho los 10 años, nunca fui a una ciudad, a la ciudad de Oaxaca. De hecho, no sabía que existía la ciudad de Oaxaca. Entonces de pronto me traen a Estados Unidos, a, a Los Ángeles, encuentro um, estos edificios horrorosos. Uh, yo en Sogocho vivía junto al río. Uh, de hecho, mi, mi familia diríamos que es del linaje Benelleu, que es la gente del río. Y de pronto de, de dejar el río, que ahora ya no existe, pero dejar el río y venir a, a Los Ángeles y vivir con los edificios, los rascacielos y no poder hablar el idioma fue algo que personalmente me impactó muchísimo. Ir a una escuela donde la gente me preguntaba qué era y yo la verdad no sabía qué responder. Um, y pues me tuve que aprender el inglés para sobrevivir. Eventualmente aprendí un poco de español, que es lo que uh, con el que estoy conversando con ustedes. Pero creo que mi historia y así muchas historias de los migrantes, no muchos de nosotros no Los niños en una época quedábamos un montón de niños en, en mi pueblo y en muchos pueblos uh, y de pronto te mandan a traer, te traen a un lugar donde tú no conoces la comida, no conoces el idioma, es un sistema completamente diferente, no era como que ibas en el recreo, podías correr a tu casa y comer algo, te traían una comida muy diferente. De hecho, la experiencia con la comida para mí fue muy difícil y sigue siendo como... Ya no tanto, ya, ya me gustó, pero um, de las primeras experiencias que yo tengo es de, uh, en, en, en la comunidad de Sogocho, y yo solo voy a hablar por lo que mi experiencia con Sogocho uh, es de que cuando en ese entonces, cuando la gente llegaba, la comunidad venía y te traía como frijol, te traía dinero, te traía algo para que, para que tú pudieras uh, sobrevivir en, en, en, al estar recién llegado. Y... Y lo primero que a mí me trajeron fue el, el, el, um, el cereal este de azucaritas. Cuando lo probé era la cosa más horrible, porque era como que, ¿y qué es esto? Acaso esto es comida, ¿no? Entonces, como toda esa experiencia uh, de estar en una escuela donde no conozco la comida, no conozco el sistema, donde, pues, no puedo platicar con nadie porque no hablo ni español, no hablo ni inglés. Um, para mí fue como lo que me encaminó a hacer ese trabajo de derechos lingüísticos, culturales y políticos de las comunidades indígenas, ¿no? Um, había para, pues, eh, y pues también agradecer a a los primeros migrantes de Sogocho, de que crearon una organización aquí. De hecho, es la más estable que existe eh, de, de la Comunidad de la Sierra, que va más de 50 años de esta organización aquí en Los Ángeles, la Unión Social Sogochense. Yo creo que sin el trabajo de la Unión Social Sogochense, no sé qué que fuera de nosotros como sogochenses aquí, ¿no? Um, tal vez nos hubiéramos um, integrado a hacer como cualquier latino, como cualquier mexicano, pero creo que debido al trabajo de la Unión Social Segochianza y de los primeros migrantes que continúan con las tradiciones, la organización, la banda, las danzas, nos da como esta identidad de mantenernos aquí. Y también pues agradecerles de que gracias a ellos, no, no quiero ni pensar lo que habrán vivido. Cuando pues, no había organizaciones, la migración de los Ogochenses es desde, el año, desde la época Bracero, pero también en los 70s, en los 80s, no había un movimiento de derechos lingüísticos. Entonces, como haber sobrevivido y dejadonos esta herencia de, de, de la unión social sogochense que nosotros hoy tenemos, para mí es como... Es algo que nos salva, no es algo que a mí en lo personal me da mi identidad de Sogochense Angelina aquí porque pues he vivido más tiempo aquí en Los Ángeles que en Sogocho, solo viví 10 años y iba cada año antes del COVID-19, pero como todo eso es que me, me, me, me lanza a este trabajo de, de pronto pensar y qué hago, o sea, estoy en una escuela, no hablo el idioma, no entiendo nada de lo que me están diciendo y paso a un grado más y otro, otro grado más y no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ah, eso no ha cambiado. La, lo que yo viví en, los, en el 81 y, y toda esa época no ha cambiado. y Yo lo veo a diario a través de, del Frente, de, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y Cielo, que es la ONG que nace del Frente, en su lengua hay quichés, hay mixtecos, hay zapotecos, hay chinantecos, hay mijes. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, como eh, eh, eh, esa historia no ha cambiado del el, el no poder tener tus derechos en, en tu propia lengua, continúa siendo un problema en todo el país. Ahora se ha incrementado. En algún tiempo solo podíamos decir California, pero tenemos llamadas de Ohio hoy en las plantas de, de, de, de eh, en las empacadoras de carne. Entonces, creo que... La experiencia propia mía es la que hace a que yo haga este trabajo. Y creo que eso, cada vez que vuelvo a escuchar esa historia de que un niño está en la escuela y no entiende lo que está pasando, um, es como que vuelve a repetirse la historia de Odilia, pero la historia de Odilia son millones de personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí, los, um, de estar educando a los hospitales, desde la policía, a los jueces, los fiscales, los, a, a los defensores públicos, de la, del desplazamiento. Ya no usamos migración, usamos el desplazamiento de los pueblos indígenas a Estados Unidos, las, la raíz del porqué y cómo pueden ellos ser me, a proveer mejor servicio, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, como que eso es lo que resume el trabajo de, de nosotros y también, pues, el caso muy exitoso que hemos tenido, que fue un diálogo de 10 años con la policía de Los Ángeles, es que ellos hoy cargan tarjetas donde te preguntan um, qué idioma hablas, qué lengua hablas y de esa manera proveer el intérprete. No, no todos los usan, pero um, y, eh, es un logro que logramos con, con Cielo y el FIOB no? Y pues tenemos las conferencias de literatura indígena, pues eh, estos um, conferencias de literatura indígena donde traemos a diferentes escritores a compartir sus poemas, sus novelas, lo que tengan con la comunidad migrante indígena. Aquí en Los Ángeles tenemos el proyecto de um, tejiendo rimas y palabras que es como entre banda de viento, hip hop, intergeneracional con indígenas aquí de Estados Unidos y con indígenas um, de, de todo México, ¿no? que también... Y son como, ese es el trabajo que, que nosotros hacemos a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Y claro, tenemos el proyecto de intérpretes que hemos capacitado um, um, a más de 200 intérpretes en, en, en lo que va de, de estos tres años en diferentes idiomas, apoyando a organizaciones en Washington, D.C., en Chicago, um, en Texas, aquí en California. Uh, y pues habían planes de irse al estado de Washington, de Oregon de Ohio, pero ahorita todo eso se ha cambiado a que nuestra, nuestras, nuestras clases van a ser en línea. Pues más o menos eso es lo que hacemos.